Bueno amigos, hoy os voy a mostrar este lugar que está abandonado en el bosque, que no sé cómo catalogarlo. Ahora veréis el motivo, porque hay piscinas, hay una casa, hay unos huertos, pero en realidad... pasando muchos coches no quiero que me vean entrar a ver si puedo abrir esto sí. esto lleva muchos años aquí cerrado no creo que haya esto no tiene du ningún dueño bueno os voy a mostrar aquí hay una pelota parece que haya... ha habido aquí niños pero hace tiempo como podéis observar esto tiene muchos años que no entra nadie por aquí vamos a subir aquí que he visto como una piscina rarísima no comprendo qué hacen estas cosas aquí Bueno, a ver. Aquí hay una palmera. Me tengo que agachar porque está yendo todo de pinos y de zarzas esto. ¿Veis? Allá hay un bidón. No sé si es de petróleo Comprendo estas estructuras aquí en medio del bosque. ¿Quién habrá construido todo esto? Porque. Mira, ahora me acabo de dar cuenta, tiene forma de corazón. La piscina esta. Qué alucinada. Estoy flipando. Uala. Vaya pedazo de palmera hay aquí ¿Qué hará esta piscina en medio del bosque? Bueno, voy a bajar para abajo Para mostraros porque es... tiene mucho terreno esto Os lo voy a mostrar todo Es como un acantilado Ahora lo veréis, voy a cerrar la puerta esta, no sé para qué la cierro porque aquí hace por lo menos 40 años que no viene nadie, ¿Veis?, aquí hay un camino que va bajando para abajo, ahora bajaremos, os quiero mostrar primero todo esto, ¿Veis?, aquí hay un lavadero, en medio del bosque es increíble aquí hay otras escaleras como veis, ver está todo lleno de pinos aquí hay un acantilado que ahora iremos bajando Ah lo veréis, y aquí hay árboles frutales, hay una casa abajo, vamos para abajo Uy, ahora no me acuerdo por dónde tenía que ir ah, sí, por aquí Hay que ir con cuidado porque si resbalo pensaba que era... zarzamoras esto. Ah, es, ah, no. Son uvas esto. Mira, Aquí hay un candado. Esto es un cactus. Usted tendría que estar en el desierto. ¿Veis el acantilado? Ahora pasaremos por allí, porque por aquí, he estado mirando antes, pero no sé si lo podéis observar, la casa está aquí abajo, pero hay como un acantilado y no quiero arriesgarme a, a romperme la cabeza. Entonces lo que voy a hacer es ir por donde fui el otro día, un, doy un poquito de vuelta que así nos lo enseño todo mira por aquí esto como se... Sa ah, sabría ser sí. esto está todo suelto, medio roto bueno, ahora lo pondré luego bien ah, no me acuerdo muy bien por dónde hace al final tanto tiempo que no había nadie por aquí que está súper crecida todas las hierbas y es muy difícil caminar por aquí es aquí hay como un huerto aquí abajo ahora bajaremos aquí, ahí hay otra piscina mirar hay árboles frutales la casa Vamos para abajo Sí. Aquí abajo hay una cueva también. No sé si la podéis ver. Ahora bajaremos. Este es... Esta era por aquí. Esto no sé qué son... A ver. ¿Estos son tomates? Ah, no, no son tomates estos. Son, son manzanos. Me parece que son manzanas pequeñitas. Bueno, vamos a bajar por aquí. ¿Veis? Aquí hay un barranco. Estoy oyendo agua que circula como agua por aquí. ¿Es la piscina que os comentaba antes? Ah, por aquí sale agua. Voy a bajar por estas escaleras, con cuidado. Y todas estas conexiones, mirad todas las conexiones de agua que hay. ¿Esto qué son? No sé qué frutos son estos. Si alguien me podría decir cómo se llaman estos frutos... No sé cómo se llaman estos frutos De verdad Bueno Aquí hay otras escaleras Que bajan aún más hacia abajo Una rosa Aquí tienen leña almacenada Pero me parece que esto hace 20 años por lo menos que lo almacenaron aquí más de agua ¿Veis la casa? Me da miedo entrar aquí. Esto parece una cabeza colgando. Más leña. Aquí. Jaulas parecen jaulas de monos esto. aquí hay una nevera Esto parecen jaulas de animales. con un lavadero a ver si sale agua Ahí. hay agua y todo Qué alucinante Las escaleras anda hay palomos aquí qué fuerte te flipan Este es el camino que hemos visto antes. Ahora sí que alucino. Mirad lo que hay aquí. Estoy flipando. limonero, aquí abajo, más leña, sillas, el acantilado, el acantilado, me caigo por aquí y me mato. Tienes que cortar la grabación. Me parece que viene alguien. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y sigáis mi canal. Tengo muchos vídeos más. Gracias por suscribiros. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado.